Aló, aló, ahí sí, ya por lo menos tengo la base mientras arreglo el resto ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza yeah. uh, El programa más accidentado que tenemos en este momento No, porque estoy yo. No, no, no, ¿cómo, cómo crees? La no. primera impresión es la que cuento cuando... la no, semana No, no, to to toda la semana pasa un martirio tengo. distinto, así que no te preocupes Siempre problema, siempre problema. O sea, mira, yo que todo toco madera para que el, el, la palabra con B corta, weón, no se meta y la cagar. Quería, quería meterse, pero caché de que estaba con varios problemas, así que <ríe> va a seguir ahí. Bueno, soy Snow, junto a mí me acompañan, como siempre, Metaru y Tenecan. ¿Cómo estos chicos? Uh, uh, asuman asoman, asoman que estoy sonriendo y radiante. ¡Claro! Hoy y Oye, Hoy tenemos un invitado muy especial, se nos... Une en esta conversación que vamos a tener en esta en este programita nuestro querido Game Blue River. ¿Cómo estás? Todo súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme acá también. Feliz de poder compartir y conversar de estos temas que para mí son la vida. Así que. Para sí. mí es un placer de poder compartir la, la perspectiva que tengo en estas cosas. Súper. No, agradecidos porque nos no haya aceptado la invitación, porque esta semana se vinieron varios anuncios en la escena Fighting, específicamente sobre Street Fighter, la Capcom Camp, y sobre la Evo, donde tuvimos un, va, varios anuncios, obviamente eh, anuncios sobre los juegos que se van a estar eh, utilizando o, sea, o que van a estar para poder competir. Pero aparte de eso, de los pozos. Y surgió varios ruidos al respecto porque eh, se volvieron más regalones. Parece que la pandemia hizo lo suyo de que pudieran acumularse los pozos. Ahí vamos a conversar un poco más de que cómo, es, cómo es la situación. Pero aparte de eso porque varios van a tener la oportunidad de, de poder participar porque vuelven clásicos. pensando de que algunos juegos ya iban a darse de baja y no. Derechamente vuelven a la competición lo cual le da un, un último un último impulso, eh, sé que este año se van a lanzar más juegos, o, derechamente, lo, quizás los fanáticos eh, puedan mostrar sus habilidades, eh, que estaban escondidos. Ahí vamos a estar comenzando un poco más al respecto. y sí, volvió volvió más, del, volvió más, del, hermano, volvió más. Del. <risa> Eso es lo que importa, hay que sacar las papitas. Claro. Ya, metaro, dado que... Pusiste tú la palestra sobre el... Es el... Ya, el invitado mío yo, no tengo... <risas> yo lo tengo que atender. Ya, voy a ir a buscar la coquita. Dele, dele. Ya, hoy Debe de ir, por favor. Ya, de rey. Ya. Como Pato ya lo había mencionado, eh, es cierto, esta semana hubieron dos anuncios que se comieron todas las noticias. Uno, eh, bueno el más general, que fue el anuncio de Evo. Eh, con el lineup up que se anunció que vuelve Marvel, vuelve Mortal Kombat, cachao, eh, no vuelve Smash, porque es Smash, ¿cachai? Pero eh, el segundo anuncio, y quizás el que es más importante y el que ha tenido como quizás más impacto dentro de toda la escena, es que la se terminó la novena temporada de la Capcom Pro Tour, y eh, se anunció que para la décima temporada no solamente va a estar como protagonista de Street Fighter 6, sino que además Capcom anunció un pozo total para todos los participantes, de 2 millones de dólares con el highlight de que el primer lugar de la Capcom Pro Tour va a tener como premio 1 millón de dólares y eso dejó a todo el mundo para el pico 1 millón de dólares hay alguien que se... mira para poner en perspectiva hay alguien que se va a ir de ese torneo con 800 millones de pesos en el bolsillo. Y eso... Claro, en el contexto empecé. como de la economía chilena suena como muchísima plata. Si el dólar estuviera nunca, serían mil millones. Pero por suerte no estamos tan cagados todavía. Por ahora. <risa> así que es, es muchísima plata. Es, y de hecho es probablemente uno de los pozos más grandes que han habido a nivel de fighting. No así en otros eSport porque está dando los premios que siempre se dan en Dota, en League of Legends. Pero sí... Eh, eh, puesto en perspectiva a nivel de torneos, es uno de los pozos más grandes que se han anunciado en prácticamente ¿qué? 10 años de torneos, por lo menos de Street Fighter. Ahora, tenemos a Kane acá con nosotros, que él, como todos bien sabemos, él tiene harta experiencia, campeón del Ivo del en Marvel en su momento también. Tiene un buen alcance. ¡Sabe más! Digámoslo así. ¿no? Claro. <ríe> que, la, la pregunta acá es bien simple. ¿Qué igual ¿Qué está pasando en la cabeza de Capcom? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú este anuncio? Por un lado, ¿cómo, cómo lo ves tú desde un punto de vista como que alguien, de alguien que quisiera quizás a lo mejor participar de esto, y al mismo tiempo después te pregunto sobre la Evo, pero primero Capcom. Capcom Pro Tour, un millón de pesos ganador. El que gana sale millonario. ¿Cómo, cómo lo ves tú? O sea, yo creo que parte por el tema de que Capcom tiene mucha confianza en el producto como de, de Street Fighter 6. Um, hay un gran, hay un tema general de los juegos de pelea que, no importando si los juegos de pelea son buenos o malos como juegos de pelea, todo eso es simplemente lo que pasa desde, que, tú, desde el round one fight hasta el you win, you lose. Pero todo lo que pasa... Fuera de eso, generalmente, eh, generalmente el juego de pelea, como producto de videojuego es pésimo. Malo, malo, malo. Sí, y, partimos, principalmente, partimos mal. y principalmente se ve eso en los juegos de pelea desarrollados en Japón. En Estados Unidos han como... Entendido un poco más que la gente busca como más cosas que hacer, más temas sociales... Eh, y por eso también juegos como Mortal Kombat, que bueno, aparte de tener el tema de la marca y como el tema del del gimmick de la violencia, de sangre y todo, apart, pero aparte ofrecen muchas más cosas que hacer que simplemente meterte al juego, abrir meterte al juego eh, y elegir entre: ¿me voy al entrenamiento, juego en modo, modo historia o juego con alguien? Claro, bueno, parece que se cayó el stream. No, eh, tú sabes que BTR en este momento le encanta actuar cuando está de mala, así que... Ya, pero pero está, sí, está, sí, está grabándose, está grabándose. Sí, sí ya. eso era la palabra con ah, Picorta. corta, así que dale nomás, nosotros seguimos. La V-Word. La <ríe> V-Word, exactamente. <ríe> eh, Entonces, y más encima, eh, Capcom tuvo... Imagínate, Capcom logró... Imagínate lo fuerte que, que, tiene, que tiene Capcom, la marca de Self-Fighter. Que el producto de Street Fighter V fue pésimo como producto y como juego de peleas. Y aún así logró salvar y remontar. Cualquier otro juego de peleas. Da lo mismo si hubiera sido Tekken, King of Fighters. Eh, eh, eh, Mortal Kombat. Eh, cualquier. Cualquier marca así como. como histórica popular. de juego de pelea Hubiera tenido un lanzamiento así. El juego hubiera muerto. En, en medio menos de 90. un año. En, me, en medio, de año, en medio de año ya está muerto. Caso en punto, claro. Marvel Infinite. Por pues oh. dar un ejemplo. Ya. Claro. Entonces, teniendo, teniendo en consideración eso, eh, lentamente, recién estaba empezando a aprender, eh, en la, imagínate, incluso en esta misma generación, juegos como, por ejemplo, el Guilty Gear Stripe. Se gastó una cantidad de plata en, en, en publicitar como nunca lo había hecho otro juego. Y tuvieron un lanzamiento enorme, les fue súper bien el lanzamiento. Tenían, eh, crearon un montón de hype con cómo se veía el juego, cómo se jugaba y toda la cuestión. Pero tú te metías a jugar. Y especialmente si tú estabas acá en Latinoamérica. De pasar desde la pantalla principal al menú, al menú principal demorabas 15 minutos oh, sí. Me acuerdo. Y, esa cuestión, y esa cuestión no es aceptable y el, el problema es que los que estamos metidos en esta cuestión de los juegos de pelea ya muy metidos estamos como tenemos como un síndrome de estocolmo con los juegos de pelea entonces, nos trate, <risa> entonces nosotros estamos dispuestos a, pas, a, dejar, pas, a, a, a like, dejar pasar ese tipo de cosas pero si tú traes a alguien nuevo y alguien nuevo ve, vio, vio los Siempre como que tuvo una inquietud por los juegos de pelea, qué sé yo. Y ve como los tra trailers de Strive, y ve que el juego se ve hermoso y qué sé yo. Y dice, ya, aquí me voy a meter, con este me voy a meter a, a jugar juegos de pelea. Este sí que sí. Y este sí este que sí, y se lo compra. Y se mete al juego, y pasa, le pasa esa cuestión. Refund al toque, y nunca más va a tocar un juego de pelea. ¿Qué es esto, 1993? Y, y, esa, claro. y, esa, cuestión, y esa cuestión pasó porque el juego hace cuando tú empezabas a, cuando tú empezabas el juego cuando cuando digamos apretabas start en, en la pantalla principal el juego hacía un como un, una conversación con los servidores de arc systems works en Japón mm. y ellos solamente testearon esta cuestión en Japón y no tuvo problemas porque si funciona en Japón claro está bueno para está bueno yeah. para <risa> sí. y claro entre más Creo tiempo estaba pues en Japón la cuestión se demoraba más y ellos nunca nunca lo, lo vieron porque a mí me no funciona me dan dos problemas de que estaba hablando mm -hmm. Entonces, voy, voy. entonces eh, que pasa esa cuestión de los juegos de pelea es como lo haces, en una. Yo creo que esa es una de las grandes razones porque más encima de que el género es súper difícil pa, pa la, de convencer gente nueva y qué sé yo, pasan estas cuestiones. Entonces, Capcom aprendió caleta, especialmente como con la, la gente nueva que entró, que tomó como el Street Fighter V como a mitad de camino, y como que lo, lo salvó, porque ahora es un producto aceptable después de, como, tuvieron que pasar como tres años como para que empezaran a sacarlo a flote porque sacaron a toda la gente que estaba y metieron como un grupo nuevo, y esa, esa gente nueva que es ahora la que está haciendo Street Fighter 6 VI, viene con ideas, es gente joven, que viene con ideas frescas, que recibe que está dispuesta a aceptar input de occidente también, que viene con tiene mucha inspiración occidental, les gusta mucho la cultura occidental, habla con mucha gente occidente entonces, están dispuestos a escuchar que necesitan cuestiones que Ah, pues Si bien Japón es como la cuna de los juegos de pelea y tienen, todo, y tienen todo el historial, como en muchos otros casos, están quedándose obsoletos en ciertas cosas y tienen que agarrarse a estas cosas nuevas. O y o tienen sea, que agarrarse también. Claro, ese cambio de generación, igual lo hemos conversado otras veces en el programa, que es algo que se da a nivel, a nivel de industria en Japón, ¿cachai? Que se dio en otras franquicias, no solo este, por ejemplo. Bueno, lo hemos visto en, en títulos de Capcom. ¿Cachai? Lo hemos visto en Sega, incluso también, con el hecho de que, por ejemplo, ahora están saliendo juegos como los lo Like a Dragon con lanzamientos globales. ¿Cachai? Porque ellos definitivamente entienden de que, si no es cierto, un juego que tiene muchas raíces japonesas y todo el asunto, el juego ya aprendió en Occidente, ¿cachai? Y la gente quiere claro. jugarlo. ¿Cachai? Sí, entonces. Oye, eh... Quería hacer una intervención cortita antes de continuar que Porque yo muchas veces escucho como cosas muy técnicas Cuando se habla de, de juegos de pelea Que de repente yo no entiendo Como por ejemplo el concepto del rollback netcode Que es como que lo escucho todo el tiempo Pero no entiendo bien cómo funciona Y no entiendo a veces Por qué hay juegos que sí funcionan bien online Y otros juegos que no funcionan tan bien online Y cómo afecta eso el lanzamiento Entonces, sé si nos podrían explicar un poquito de eso Bueno, el... El tema del netcode es súper importante porque los juegos de pelea no están nunca fueron pensados para jugarse online. ¿Ya? Mm -hmm. eh, siempre fueron pensados, concebidos con el tema de eh, estar ahí jugando a la otra persona. Pero hoy en día jugar online es una necesidad en la gran mayoría del mundo. En Japón sobre todo, no. Sobre todo después de los últimos dos años. Claro, sobre todo después de. La, de hecho, tomó básicamente casi el fin del mundo para que Japón dijera, ¿saben que Ya, ok, creo que parece que tienen razón, tenemos que ponernos más las pilas por eso y ni eso el el, eh, el online tradicional, antiguo, de los juegos de peleas es delay netcode ya, ya. netcode por por retraso, básicamente que es simplemente eh, para tú cuando juegas con otra persona tú tienes un ping a la otra persona, que es la distancia que es el tiempo que se demora en ir y volver la información de acuerdo Claro. entonces el delay básicamente es simplemente eh, todo lo que tú haces se retrasa para compensar la distancia que, el, que tiene que ir, eh, para compensar el tiempo que se muere en ir y volver, volver la información entonces para, que, para mantener como la, la para mantener esa estabilidad tenés que va a pasar un tiempo entonces para, para poder hacer el juego simplemente vamos a hacer que tú sientas ese tiempo cuando estás jugando, entonces cuando tú aprietas, uh -huh. el, cuando te aprietas el botón no pasa, la no pasa la acción inmediatamente sino que la información va, vuelve y después pasa ¿Ya? Yeah. y para los juegos de pelea que son juegos que eh, tienen que, que tiene de una demanda de, de acción al, al frame de animación al, al sesentavo de segundo, esa cuestión uh -huh. te descalibra entero ya, aunque sea. En Japón funciona bien, porque hay mucha gente y las distancias son muy chicas. ¿Y hay infraestructura? No, la, infra, no, la infraestructura es lo de menos. De hecho, nosotros, ahora acá en Chile, nosotros tenemos mejor, mucho mejor infraestructura online que Japón. ¡Oh, por ya! Vamos, ¡Wow! Vamos. Chile, Chile es, creo, es top 5, si no es que top 3 a nivel de infraestructura, al menos en la zona central de Chile. Ah. Tiene una Onda top 3 a nivel de infraestructuras regionales mundial. Excluyendo a BTR. Excluyendo a BTR. <risa> Excluyendo a BTR. Que, que no sé cómo se envío pero bueno. Pero Onda, el, el, hecho, el hecho. El hecho que tú puedas tener fibra en tu casa por el equivalente a 20 dólares. Es una huella que nadie en el mundo tiene. Nadie. Nadie. Mm. Ni cagando. Onda, un, onda, por lo que nosotros pagamos 16 lucas. Un gringo tiene que pagar. 90 y con, cap, y con capeo de datos Onda, hmm. de si tú hecho, bajas sí. cierta cantidad de datos, se te baja la velocidad así que al menos lo que es velocidad de internet y cuestiones acá tenemos que darnos con una piedra en el pecho, pero ahora mismo porque en realidad eso de velocidad está mal explicado, porque en realidad no es una velocidad, porque la, la información viaja a la misma velocidad sí o sí, lo que, lo que nos da decir, lo que es realmente este tema es ancho de banda, que es qué tan grande es el cuello de botella que tenemos nosotros para enviar y recibir información ese es el tema, y Mira. aparte que la, la, eh, las líneas de fibra óptica son mucho más limpias y reciben menos interferencia, que eso sí obviamente influye un poco en la velocidad que eh, minúsculo pero igual puede sumar o también, también ayuda con, a evitar pérdida de paquetes de datos entonces en el, ese contexto en ese contexto, el rollback ¿cómo, ¿cómo funciona en comparación con la explicación que diste ahora del delay? Ya, eh, uno de los... A ver, eh, bueno, el tema es que simplemente ya, por el tema de distancias, eh, especialmente lugares como Sudamérica, que la distancia entre países son muy grandes o Estados Unidos, que la distancia entre distintos estados, incluso es, super, es un país súper grande, eh, y el delay no, no te permite jugar los juegos de pelea, es una cuestión totalmente distinta, que jugar online, que offline. Básicamente, no cuando por turno ahí. Casi, es literal, literal jugar bajo el agua. Entonces, a ah, un, mm -hmm. un tipo, un tipo que es un medio. medio loco genio, que de paso es uno de los fundadores de Leo y que ahora está trabajando una de, de las principales cabezas detrás del Project L. Chan-chan. Chan, este, este tipo programó un algoritmo para, un, para que desarrolló un protocolo de red. Donde para jugar, dedicado para jugar juegos de pelea que usa un algoritmo predictivo ya entonces es, lo que hace es que en vez de en vez de ponerte el, el, el, el, el digamos el retraso en, en los controles eh, utiliza utiliza un sistema de predicción porque igual en un juego de peleas eh, básicamente si tú estás tomando una acción durante un, durante una cierta cantidad de frames la mayor parte de los casos, lo más probable es que el, en el siguiente frame de animación tú va, tu acción va a ser la misma ¿ya? entonces por ejemplo si tú, yeah. el, el, es tan simple como, si tú estés caminando para adelante, un juego de pelea y es como, tengo que predecir qué va a hacer la persona en el, próximo, en el próximo frame de animación, lo más probable es que vaya a seguir caminando para adelante entonces, el, lo que hace este sistema basic, básicamente es usar esas predicciones para eh, no tener que cargarte la demora en, en, en, en, en, en, en digamos, en tus inputs, sino que eh, en vez de eso va leyendo como los, eh, como guardando los estados de los, de, de los de la, digamos, de la animación. Y si, y si en, tantos, en tantos frames Que es como lo mismo, la misma cantidad de frames Que tendrías normalmente de delay El juego nota una eh, discrepancia Entre la predicción y lo que está realmente ocurriendo Entonces ahí, el, ahí el, lo que hace esta cuestión Es como restablecer eh, la línea temporal Entonces por eso en, el, en la wow. cuestión del en, en rollback De repente como que tú ves como que está haciendo una cosa Y como que de repente, como que se teleporta rápidamente a hacer otra, porque eso es como la, la, recor la recorrección de la línea temporal. Que obviamente tampoco es ideal, pero es mucho mejor que onda tener que aguantar en, en, en tus inputs. Que onda aprietas un botón y te va te va a servir un cafecito, vuelves y ahí ves que el movimiento salió. Claro. Claro. Eso, mm. es lo que, eso es lo que hace que el Rollback sea mucho, mucho mejor. En este, en este tema, especialmente como a distancias intermedias, claro, ¿Ya? y se ha en el estándar hoy en día, encima. Claro, porque te abre es, en, en distancias cortas es igual de bueno que el otro, y en distancias más largas es mejor. Entonces te abre, claro. te abre, te abre una ventana a poder jugar con más gente, un abanico mayor de gente. Entonces, obviamente es mucho mejor. Ahora, el tema también, eh, bueno, habiendo explicado esto, volvi volviendo al tema, al tema anterior. Eh, Capcom ha... Eh, siento que Capcom ha aprendido un montón de... Especialmente este, este grupo de gente que está trabajando en Street Fighter VI. Ha aprendido mucho de los errores de ellos y de otros. Y están tratando de hacer un producto que no sea solamente un, bu un buen juego de peleas. Que también yo personalmente... Siento que se está perfilando de ser un muy buen juego de peleas. Sino que también un buen producto de videojuego. Mm. Claro. Y yo creo que como... Eh, creen en el producto no tienen problema en en como en decir ya, miremosle plata que do, dos millones para una empresa como Capcom no es algo tan terrible ¿cachai? pero sí. onda si tú tenías al presidente de la compañía estando ahí en el evento haciendo el anuncio es porque realmente le tienen confianza al, al producto que están haciendo mm. y yo creo que eso es una súper buena señal voy vender la luz porque no me veo casi nada <risa> <risa> ahí sí Ahí sí. Entonces, yo creo que yo creo por ahí va la cosa. Yo creo que simplemente, simplemente dicen: bueno, ahora, ahora sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Eh, han habido dos betas dos como semiabiertas, digamos que hay que inscribirse, pero, pero como que a gente se las dan, así que no, no, no era como una cuestión tan, tan restrictiva. Y el feedback en general ha sido súper bueno de la gente. Por, eh, a, mí, a mí me gustó mucho lo que. Lo que provee a la gente en general ha gustado mucho el juego en lo que es eh, en lo que es el gameplay, en lo que es el contenido. Yo tengo mis reparos con la línea artística, pero es una cuestión estética. No es, no es lo mío, pero, pero, pero hay gente a la que le gusta, a mí no. Pero pero pero yo no estoy aquí para pa ver para ver, ver el juego. Estoy aquí para jugarlo y jugarlo. En cuanto se siente súper bien cómo se juega. Boy, hace poco estuvimos viendo, el, con mi pareja estuvimos viendo, que yo no tengo el Street Fighter 5, jugué mucho el 4, el 5 no lo jugué casi Pero la, el modo historia del 5 y el arte igual deja harto que desear en el 5 <risa> Era terrible Fue es un no, tema en su momento La gente que... no le gustaron los moros con las patas grandes del 4 y por alguna razón volvieron para el 5 En fin es que, un, es que eso es un staple del diseño Es un staple del diseño de Street Fighter Tú ves los monos de Street Fighter 2 También tienen las patas grandes y las manos grandes mm. Oye, la, qué, bueno, qué, bueno, qué bueno que lo mencionaste Porque igual, de hecho, cuando, cuando cuando Kane mencionó Que hay un team nuevo que está con una nueva idea Y una nueva filosofía de, detrás del desarrollo de Street Fighter 6 Que también lo vimos en este modo single player que ellos han anunciado con, con harta bombo y platillo ¿cachai? Ellos mencionan el, el director, cuyo nombre ahora en este momento se me escapa, me da flojera Carlos. Oscar Ló, mencionó hace un par de días atrás también, ¿cachai? Que si bien es cierto eh, para ellos el, el mundo de los juegos de pelea, ¿cachai? Es el foco, también hay un cambio de paradigma que hay que hacer en cómo los juegos de pelea se presentan al público en general, porque al final... Tal como lo dijo el Kane, Esto, el punto el, el punto en el juego de pelea es entregar una experiencia no solamente de los fichines, ¿cachai? De pelear el uno versus uno, ¿cachai? De la, el honor y la gloria, sino que también exista una comunidad de gente que pueda participar del juego, ya sea porque, no sé, te gustan los personajes, te gusta el arte, te gusta la historia, te gusta el lore, etcétera No a nivel de armar, quizás, por ejemplo, un MMO, un MMO, y eso tampoco lo vaya a conseguir, no sé, pues, con, quizás con cómics o con. no sé, pues, ¿cachai? ...con un juego de celular, como el juego de celular que sacaron ahora de, de Street Fighter, ¿cachai? Pero sí, quizás, con la gente, ¿cachai? Que esté jugando no, este juego multiplayer, ¿cachai? De, o sea, este juego single player, que lo encontró tenido y le pica el bichito... ...y a lo mejor, quiere, ¿sabes qué? Puedo aplicar estas weas que aprendí, etcétera, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces, igual, eso muestra un poco esta intención que tienen ellos... ...de expandir la cantidad de gente que pueda sentirse como atraída de participar en el juego... Más allá del, del, del elemento de pelea ¿Cachai? Porque por ejemplo, esto, esta web lo vemos por ejemplo En juegos como en Fortnite Que en Fortnite tenéis como modos que son mucho más tranquilos Que no son todo disparándose, Que te dan como más espacio para que tú participís ¿Cachai? Y jugís sin, sin, sin la presión Del de ambiente competitivo ¿Cachai? Y, y eso también incluso lo vemos también en Tekken Que Tekken tiene también sus modos que escapan simplemente Del juego de agarrarse a combo pero, obviamente, que el foco principal sigue siendo ese. Eh, ah. ¿Qué te voy a decir? Ya, Bueno, pero... para complementar eso, había, había, una, había una cosita que quería comentar, que es que, bueno, como estaban hablando del, del Guilty Gear Stripe, yo encuentro que una de las razones por la que ese juego como que se mantuvo igual un tiempo fue por el tema de, del arte, de la música, del lore, de los personajes, de hecho... Con mi banda queríamos hacer varios covers y era como que el tema era este el Daisuke el, el, Ishiwatari creo que se llama. hace sí. este juego básicamente como una excusa para sacar la banda sonora. El, el, el Strive, el, Strive, mira, el Strive en particular es es una es un es un es un disco es un disco de, eh, de como variantes de metal como vari, distintas, distintas canciones de distintos estilos de metal que de regalo te viene con un juego. Exacto, exacto. Esa es la misma, decir. Exactamente. <risa> Ahora, el, el, el hay un tema, tema. Justifica el financiamiento de ese disco, ¿no? poniéndolo en un juego. Hay un tip, hay un tema así. Eh, yo lo he conversado con un par de personas. Eh, eh, yo en general no, no escucho música eh, como tradicional, digamos. Yo el, como el 99% de la música que escucho es como. es como. es como. Eh, 80 es como 80% música de videojuegos, no 85% música de videojuegos, eh, 15% música de animes viejos de los 90, eh, 80-90 hasta 2000 temprano y sería así como un, con con, con, con limitadísimas excepciones. diciendo que eh, no, se no, hay, puede no hay visto el festival de vía? <risa> <risa> Eres Herejía, oh, traición. No, oh, por Dios, por Dios. En, ya, se cagó, entonces, la, se cagó, cagó la mitad del stream, güey. Y hecho ya cagó. Entonces, el estrimpo, <ríe> entonces yo, escucho, yo escucho la música por eh, por eh, mi asociación de la música con el juego o de la música con, conmigo, por ejemplo, a lo que yo sentía o lo que estaba pasando en momento de la vida en el que estaba, cosas así. No soy como... Ah ah, escucho esta música por, por el género, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, mm. la música de, de los Guilty viejos, al menos del, del, del XX y Derivados y, también, y del XAR, eh, a mí me gusta mucho. Pero la del Stripe no, no, a mí no me pega para nada, en lo absoluto. Claro, eh, eh, ¿Por qué no la he jugado, que ¿Por no te pegó. No, pues si ¿sí juego a Stripe, o sea, no a un nivel refiero... competitivo, pero técnicamente ahora no juego nada competitivo. Sí, pues. Pero por lo mismo que tú decís, ¿cachai? Porque igual no está asociado a un punto, ¿cachai? Quizás como. Pero los personajes como... son los mismos de antes. Sí. ¿cachai? Mm. Y de hecho, y de sí. hecho la, única, la única canción que me gusta del Stripe es la canción del personaje que más, más me gusta de Galtillier. Y es solamente porque la canción tiene varios guiños a los temas anteriores del mismo personaje, cosa que no tiene ninguna de las otras canciones. Yendo por esa misma línea, ¿qué te pareció como el cambio de la música también del, del Street Fighter 6? Porque a, cambiaron completamente el estilo de la No música. me gusta. No me gusta. ¿ya? Sí. No, no, como digo, todo el tema artístico, la línea visual y la línea musical, no me gusta para nada. Eh, pero claro, como digo, tiene que ver con el tema de. También como de la línea del. del el, yo sé que el productor, ¿cachai? Eh, no sé si tanto, yo creo que el director igual es eh, más o menos, pero yo sé que el, el, el productor del Street, Fighter, del Street Fighter 6 es un juego que le gusta mucho la onda urbana gringa, la onda high piece, la onda. la onda hip -hop, la música hip hop, la onda así como como la hueá la urbana, la hueá de las zapatillas hueás tipo no ah. sé Kanye eh, West, qué mm. sé yo entonces eh, yo creo que eso también tiene que ver mucho con con, con la línea que decidieron seguir, y también el tema de, de apelar a un mercado más internacional. Claro, porque sobre todo es lo que está en tendencia. Entonces, y es, algo, y es algo que va a, y es algo que va a ayudar, que probablemente ayude a que el juego venda más, porque la música no suena como música de videojuego o de un juego de pelea. Ese es el tema. Mm -hmm. No como... No como eh, que está y no es como que no le venga al juego de pelea, sino que simplemente como que no como como jugador no te da nada. Por último, eh, eh, no sé, uno podría decir lo mismo de la música de Street Fighter 3. Y claro, todos escuchan la de tercera y qué sé yo, pero tú te pones a ver la de los la de los eh, Street Fighter los otros de Street Fighter 3, el, el, el New Generation, y el Second Impact, y es uh -huh. aún menos de como de juegos de pelea que la de Third Strike. Y uh -huh. aún así como que te vibra bien con los personajes, con el fondo, es como, ya, ok. Porque también era el juego como que tenía una onda urbana, así, mucho mucho ladrillo, que está Metro de Nueva York, qué sé yo, y cuestiones así. Ah. Y, y, y aún así, eh, como que pegaba bien, igual como que no se perdía como el tema de la vibra de, que, de, un, de un juego. En cambio, con, eh, yo hablaba con, eh, eh, con un conocido con el que trabajo, que a él le gusta la música metal, y él le decía que y juega juegos de pelea, pero de manera, de manera más casual, pero cacha. Y, y él me decía que le gusta mucho más la música de, de Stripe, porque es una música que una, no sé, le puede poner a un amigo metalero que no juega juego juegos y que, y que claro. algunas pistas de más que le van a gustar. Claro. claro si pone los Guilty viejo no le va a gustar ninguna porque ya, ok, todo referencia y toda la cuestión, pero todo eso no a es, es música de juego. Sí. y precisamente lo, por lo que a mí no me gusta la cuestión es que por lo que a él y a la gente más alejada del tema puede gustarles y meterse la cuestión así que al final la cuestión que importa es que sea buena para el negocio Exacto. si al final, es, si al final es, ah. eso es lo que importa, si toda esta cuestión es un negocio todo, esta, todo esto el tema competitivo Hay... también, el tema de los esports es lo mismo, si al final eh, así como, como no tan margen yo personalmente siento que los esports nunca Nunca van a, van a ser gigantes Como los deportes tradicionales Y eso es por una razón súper simple Que es eh, Los deportes tradicionales no, tuenen, no tienen dueño Los juegos sí Entonces ya. siempre van a haber intereses adicionales En la cuestión que, que sí o sí van a tener que obedecer a algo O sea, yo creo que claro. a lo mejor bajo esa, bajo esa parada Quizás si es que llegasen A, a trabajarse desde un punto de vista Más como a, a acercarse A los deportes tradicionales Quizás no reemplazarlo, pero sí eh, a, a estar como al mismo nivel o a la misma representatividad. Va a tener que haber ese cambio de paradigma, Onda, Como vamos a tener que ver, por ejemplo, un juego de pelea que sea como ol, olímpico, desarrollado por un comité olímpico, ¿cachai? Va, va, eh, estandarizado. Eso quizás es, es como decirlo así, decirlo así como en palabras, como en concepto, suena muy raro. Porque al final es como dice... como dice Kane, al final... Para el público en general, lo visual, lo sonoro, ¿cachai? Es lo atractivo, más incluso tanto como la interacción que hay entre los jugadores, ¿cachai? Eh, pero en, en los deportes, por lo, por lo menos, por ejemplo, a nivel, a nivel no sé, competitivo, a nivel olímpico, eso no pasa, ¿cachai? No hay, de hecho hay, hay tona, un blanqueamiento, un saneamiento, y de hecho eso también pasa en los juegos... Eh, en los torneos de juego, en los eSports ahora, por ejemplo, con la clásica que hay skins que no se pueden usar, ¿cachai? hay escenas que no se pueden usar, ¿cachai? pero, en fin, por temas no no tanto por temas competitivos, sino que por temas de presentación ¿cachai? en fin, oye pero para, para encauzar un poco más de nuevo la conversa hablando ya de lo que fue el impacto de eh, la presentación de los premios, ¿cachai? de lo que va a ser el impacto de Street Fighter 6 y todo el asunto, eso por un lado el otro anuncio que habíamos tenido esta semana es de Evo Y dentro de lo que habíamos hablado, el anuncio es ya de que vuelve Marvel y acá es donde directamente le preguntamos <ríe> le preguntamos a Kane, ¿cómo te ves tú? Yo, yo vi, yo ya vi ya, porque yo ahí te, te sigo en las redes, y yo vi que ya estáis como motivado, interesado por lo menos, ¿cachai? Veís como, yo dije, así como huyendo, así como, momento así, Punished Snake, así, saliendo de la lluvia, <risa> diciendo que <risa> estás esta, ¿eh? ¿cachai? Pero... pero tú, personalmente, que este, está ahí estoy, te lo más directamente, ¿tú te veís a ti compitiendo en la, en la EVO? ¿Caste? Tira el, tira, el tira el sonido así como SQP, así para cuando nos roben el audio. <risa> los, así el chan. Hacia el chan o el o yo de Soulja Boy eso, eso quiero. Claro. Yo. Yo. Yo. <risa> no, pero faltan los faltan los tambores pudo. claro <risa> ya. No, bueno, bueno está ahí, está en YouTube así que así que buenos prese pero en post ya anota para todo que hay que agregar eso. ya, ya. Para, para la ya pues, entonces eh, pero eh, yo tengo toda la intención todas las ganas ya hay mucha obviamente mucha gente me ha preguntado y, y también mucho mucha la gente eh, de los grandes amigos que he hecho me quiere ver allá y, pero el tema es que eh, yo como competidor si si, si si voy a estar compitiendo y me importa la cuestión entonces no puedo hacer la cuestión a media, ¿ya? yo no soy un buen talentoso, dotado con magia para la cuestión, entonces yo no sé no, no cómo por ejemplo, no sé los cabros de los cabros de Mort, los gemelos de Mortal sí. que los cabros son unos genios ¿cachai? y aparte bueno han tenido eh, muchas cuestiones como eh, a favor de ellos como alguien de partida alguien con una mentalidad similar con quien entrenar constantemente entre ellos mm -hmm. listo yeah. Onda, la, tienen la base ¿cachai? tienen como el, el papá el papá también es también es de FGC vieja escuela entonces por eso de chico los inculcó en los juegos de pelea entonces tienen todo para el triunfo y ellos Onda, primera vez que salían, pum, le hicieron Segunda vez que salían, pum, le hicieron de nuevo Tercera vez que salían, listo, somos campeones mundiales, listo, corta Así como los, los, los había unos cabros súper jóvenes que era como Primera vez que jugaban torneo offline, primera vez que salían del país En la cap con cap, uno de 16 que, era, que es de Inglaterra Y uno de 19 que era de China Y el de 16 quedó como quinto, cuarto Y el, de, y el, y el chino quedó segundo Yeah. Y onda, el chino, el chino así, Primera vez saliendo Primera vez saliendo del país a competir Y onda, quedó segundo en el, en el torneo Más brígido de Street Fighter sí. Que ha que habido Y onda, el único que lo pudo parar Fue dos veces el que terminó ganando Que fue Mena, que es el imagínate Lo bueno que es, que es el, el único que ha ganado Dos cap con un cap Entonces, Eso Pero, tomó sí. para ganarle a un cabro de 19 Que era primera vez que salía Entonces, yo no soy así, no tengo eso No tengo el, no tengo el, el ron que voy a decir, el rompa para pa evitar temas de, de derechos <risa> temas de derechos, pero bueno entonces si yo quiero si yo quiero hacer esta cuestión y quiero que me vaya bien voy a tener que hacer la misma cuestión que hacía antes que era onda salir antes y hacer todo el circuito y estar, participar en todos los torneos que pueda, irme a quedar idealmente con otra gente que juega y con competidores de alto nivel estar ahí todos los días dándole, dándole dándole eh, porque si no no, no ah, voy a ir bien. a apurar la cata y Voy a ir a apurar la cacha y, y no hay nada que me dolería más Que por una cuestión así ir a dar ir a la cacha De hecho, la última cuestión que jugué eh, Así como fuera de Marvel Fue un, un evento invitacional Que me invitaron por, por ser uno de los campeones De, de, de Evo del juego Y que lo, que lo, que lo organizaron Lo organizaron particulares eh, Por... Como una celebración del, de, del décimo aniversario Del juego sí, y, esto es fue, ya, y esto fue hace no mucho Fue... Eh, a fines del pero 2021 más o menos no. y, ah, sí. y y no, no me fue tan mal le gané a gente, pero tampoco me fue muy bien pero también tampoco estaba como muy enfocado en ganar la cuestión porque yo no podría y, y pensar en ganarle a esta gente que todavía juega activamente con Robolería. todavía tiene torneos en Estados Unidos salió esta cuestión del parsec que revivió toda la cuestión de Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, gracias al Parsec en Brasil, que es una, una cuestión así como Remote Desktop o como el, como el Steam Remote Play pero mucho mejor enfocado a gaming y la cuestión ha ayudado caleta a los juegos que tienen mal negros y con esta cuestión es donde el juego aprendido de nuevo en Estados Unidos en Brasil, en Argentina y... yo no puedo esperar, más encima sabiendo que no tengo, no tengo esas capacidades no puedo esperar ir y ganarle a esta gente, de una. Claro. Entonces yo necesito, yo sé que necesito la práctica para pa poder eh, tener, tener la oportunidad. Si no, sería ir a ir a la cacha, pues, y lo, lo menos que quiero es, es ir a dar la cacha. Obviamente, sí. también está todo el tema de los amigos que he echan el camino, gente que quiero ver y toda la cuestión. Pero. Claro, pero no son vacaciones, pues Claro, no, no son. Claro. Bueno, nunca, nunca lo han sido. pues y por lo mismo, la única razón de por qué pude ganar un Evo fue porque me gasté Cuatro años que pasaba, onda cuatro, seis, ocho meses sin ver mi casa. Mm. ¿Cachai lo que es eso? Entonces, y esa es una cuestión que la gente no tampoco le, le toma el peso. ¿Cachai una, una, y, no. y, eso eso es invisible, ¿cachai? Siempre, bueno, eso siempre va a ser algo invisible. Y yo creo que no solo para ti, sino que, o sea, no, no solo en tu caso. Y yo lo veo mucho también en, en, a nivel como... Global de toda la gente que tiene como que salir a poner la cara, ¿cachai? En distintos medios, porque para la gente que ve las, las historias de éxito, ¿cachai? O las historias de, de, de representación quizás en, no, en el extranjero o cualquier cosa, puta, tú nunca vas a ver el esfuerzo porque eso nadie lo graba. Nadie te lo registra, ¿cachai? Toda la gente asume claro. que tú vay nomás y lo lográs porque eres bueno y chao nomás. Entonces, sí, porque... antes, de, antes de como empezar a sonar como una weá motivacional de Herbalife, ¿cachai? Eh, igual, está además decir que en la medida que se te pueda apoyar, weón, hay que apoyarte Porque, no, mira, no, no voy a hablar como, una, como, un, como un elemento derrotista andar ¿no? como, esta es la última y después de esta me retiro y, puta, morí dos días antes, caché, una wea así Moría dos días de retirarme, weón, una wea así, pero, puta, weón Eh... Es difícil y que es cierto es esa weá de, de tener que hacerse cagar, weón, para poder salir y lograrlo. ¿cachai? Sobre todo en tu caso, que bueno, tú lo dijiste, tenés que salir como, weón, meterte en un circuito, ¿cachai? Ir por meses, ¿cachai? Para poder quizás tener una. una estar en una posición donde te sintáis cómodo y podéis lograrlo, ¿cachai? O Porque... sea, yo ya nunca realmente. Nunca realmente es cómodo, sino que simplemente es como. es como una, una posición donde, donde sea como factible una posibilidad de, de estar arriba eh, pero claro igual es súper difícil tener hartas cosas tiene hartas cosas en contra por ejemplo eh, siempre no sé po, eh, saliendo siempre hay gente de acá y de afuera que decir ah este un flojo culiado que no trabaje que anda pidiendo casa y cuestiones es como eh. Ya, pero eso, eso, ya, esos es... comentarios, mira, esos comentarios siempre uno, uno siempre los va a ver, por lo mismo que te digo, que sí, gente... Claro, pero por ejemplo, de acá, de acá de Latinoamérica me lo espero porque la gente es así. Pero mm. los gringos, es lo que me ha ayudado a darme cuenta, los gringos tienen un tema con las, con las platas, porque a ellos, o sea, no es que les sobre, hay gente que también vive allá, vive el, el, el, al, el digamos, cuatro, al, cheque, al cheque, al cheque del mes, ¿cachai? Pero aún así, uh -huh. ¿cachai?, podrían estar más órganos, ¿cachai?, la plata no es tanto un tema como para la gente acá y aún así son más amarreres y yo lo veo en, en detalle, no sé, pues, me quedo en algún lado, ¿cachai?, y he visto, eh, no sé, pues, allá en casi ningún lado te podéis mover por las tuyas, a menos que tengáis auto, uh -huh. ¿cachai?, casi todas las uh -huh. onda, onda creo que conozco como dos ciudades donde puedes, dos ciudades donde te puedes mover en transporte público de manera relativamente eficiente. Que serían onda, Nueva York y Chicago, probablemente. Si tú ay, estás, ay. por ejemplo, ya y, y, no, el, no, no. y el metro de Nueva York ya se conoce la historia, en Chicago no, no va muy atrás. Y, y bueno, el área eh, también, eh, Si estés, por ejemplo, en el área de Los Ángeles, en la, en la, en la, Si no tenía auto está cagado. Está ahí absolutamente cagado. Entonces, por ejemplo, eh, estoy en. Estoy, estoy, estoy, <risa> <risa> <risa> Gracias. Estas cosas pasan en el pasa Sí. Fuera, fuera. fuera! <risa> ya me voy. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el, el, la junta semana como el DM, uno de los DM del de Dream Match, que es el lugar donde nos juntamos, de los lugares donde se juntan a, a hacer como juntas semanales de pelea, está en otro lado. Entonces, alguien maneja y otra gente que no puede ir o no puede manejar o qué sé yo. Entonces, como se ponen de acuerdo, es como hoy podí no sé, pues llevar, puedes llevar X gente, bla, bla, bla. Es como, y allá son como, ya, ok, pero tenéis que poner 5 o 10 dólares para la encima. Si no ponéis la plata, no te vamos a buscar. Mm. Así, mm. corta. Acá, ¿cachai? alguien no tiene plata, puta, weón, tranquilo, weón, no te preocupes, de ahí después arreglamos, ahí cuando tú puedas, ahí después, está es como, claro. ya lo mismo, weón. Sí, el, el que puede, puede y el que y el que no la apañamos y después si en el futuro pues sabemos que la otra persona va apañada qué sé yo entonces esa cuestión también tiene como como una mentalidad como que me es súper ajena y también influyen que mucha gente de allá hace esos comentarios creo yo y es como sí me parece, bueno, no me ayuda, parece extraña no yo de que de por sí los críticos son súper cerrados cachai al mundo exterior en ese sentido ¿cachai? pero sí. o da, a no. otra costumbre en general o sea, uno, uno que es latino siempre tiene, la, siempre tiene el chiste que uno nace paliando ripio, ¿cachai? Entonces siempre está mucho más acostumbrado weón, a, a improvisar sobre la marcha, ¿cachai? Y hacer ese tipo de cosas. Pero a, al final del día, ¿cachai? Al final del día, como dijimos, es cierto, la gente no ve esos esfuerzos, no ve esos trabajos, ¿cachai? Pero al final tú estás compitiendo por ti, weón. Tú no estás yendo a representar un país, ¿cachai? Quizá no estás yendo a representar una gente Esta weá es como siempre, me acuerdo, así como Band of Brothers. dice, mm -hmm. puta, bueno, estáis peleando por un país, bueno, estáis peleando por el guay que tenía al lado. ¿Cachai? Sí, pues, y, y, y bueno, en mi caso igual, pues, por mí, los míos, que yo sé que han estado siempre ahí ap apoyando, pero, claro, el tema país... Por último, si fuera un, si fuera un país que apoye, apoye de alguna manera más digna, pero, pero ni no eso realmente, pues sí. <risa> sí por, imagina, imagínate, no. onda no sé, pues. Eh, Kayane, bueno, Kayane es, es una chica eh, francesa que es top player mundial, de calibre mundial, así como de las mejores históricas de Soul Calibur. ¿Sí? Eh, desde muy chicas, desde muy joven y de hecho ganó un ganó un Evo en Soul Calibur si no me falla la memoria eh, pero ganaba muchos torneos y ahora, bueno, y con eso allá en Francia ahora es eh, figúralo Esports, como conduce un programa de Esports en la tele, así como eh, bien pro, ah, el, el chico que ganó en Street Fighter 4 jugando un pad de Play 1 en, en el Evo, ahora, bueno con el apoyo que, que recibió ahora, tiene como, un, tiene como un insert coin allá en, allá, en, allá en París hay cuestiones así, y es porque Allá apoyo en esa gente el, el, el, el británico que ganó eh, Que ganó El leo el, el Fighter 5 eh, Le dieron Título de nobleza Así como por, por los servicios de Representar, sacar la cara por, por el Reino Unido en el extranjero Le dieron título y con el título Viene un terruño Cuando te dan título te dan un terruño entonces ahora no es solo no es solo Problem X, ahora es Lord Problem X <risa> eh, eh, no sé pues eh, hay un tipo eh, el el, el Lanash. así como el, el, el chico el chico de la, de la historia de del el cuento de Cenicienta de Tekken chico de Pakistán eh, jamás había salido donde tuvo que sufrir la primera vez que salía era a competir era a Alevo Japón fue el, esto fue el 2019 y onda, el, onda, tres días viajando para llegar entre los dramas de las visas, porque un país obviamente que no. que tiene ciertos temas, ¿cachai? que este, lo restringen a harto. Y llegó, de hecho llegó tarde, partió jugando desde losers, y ganó el torneo así. Wow. Sí, sin, sin, así. Sin. Así, onda. Nadie le hizo el peso. Y cuando ganó, dijo, no sé, o sea. <risa> sí, sí, ok, la ya, le hizo todo, pero. Pero allá hay gente, hay gente mejor que yo. De hecho. Y bueno, y después ganó el Evo, después ganó el Evo, el Evo normal en Tekken, el mismo año. El Evo, el Evo en Estados Unidos. Imagínate. Y, y ahora el tipo es así como el emblema de los esports en Pakistán Así onda su cara en carteles en las, en las calles, en las principales calles, en las cuestiones de tecnología, qué sé yo. Porque también hay un tema cultural que allá en esos lados que sé yo, también hay más apoyo a estos temas eh, y a los temas donde hay resultados eh, en claro. vez de es más apreciado, por ejemplo igual que los deportes tradicionales por ejemplo en, en Inglaterra un fanático del fútbol en general eh, no va al estadio o sea, va al estadio porque quiere ir a ver buen fútbol ya, fútbol de calidad, alguien que va acá al estadio no vale, no al estadio porque quiere apreciar fútbol de calidad ni al alto. Vale, al estadio porque ah, mi bien. papá iba, y mi tío iba, y mi abuelo iba, entonces yo voy a apoyar al equipo de, que siempre hemos apoyado a la familia porque hay que estar ahí. Entonces, es un tema más social, como lo, lo mismo onda la gente, onda, no sé, por las finales de las ligas de LOL acá, van, llenan 16.000 personas en Movistar para ir a ver a 10 personas jugar, si de un 5 vs 5 porque, y no porque sean buenos quieran ver LOL de nivel alto es por un tema social, porque yo juego LOL con mi amigo entonces como, eh, mi amigo va yo voy porque mi amigo va, mi amigo va porque yo voy y vamos porque es como actividad que compartimos juntos, es claro. un tema social no es un tema competitivo es lo que y va a pasar en el el Perú es un, eh, es un, ¿con qué cosa? Con, la, con las finales del Dota que van a tener en Perú ¿cachai? o sea, tenido el, ah, claro. el Dota en claro. Perú es casi un caso de estudio ahora eh, en ese sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, ya hablando ya estrictamente, ya como para ir cerrando el tema, ¿tú pensáis que, por ejemplo, con lo que está pasando con los gemelos, con lo que está pasando que también quizás con, la, con, con los incentivos que hay ahora también, por ejemplo, contra esta final de LoL, ¿tú crees que hay un cambio de paradigma o un cambio de percepción acá, así de una vista súper crítica, de, de cómo sí. se ven los esports y tú veías eso reflejado quizás en un futuro próximo en chile eh, eh, Independiente... eh, eh, eh, no no no porque hay, hay que diferenciar acá una cosa son los esports y otra cosa son los juegos de pelea sí. ah. o sea los juegos los, los, los esports han estado desarrollando hace tiempo y toda la cuestión acá los juegos de pelea siguen igual que siempre acá yeah. los, los gemelos la rompieron hicieron todo le ganaron a todos son los mejores del mundo punto así na así onda nadie puede cuestionar el hecho ¿Y dónde está el apoyo? ¿Dónde están las marcas? ¿Dónde está la cuestión? No están, porque al no final, están en un no, solo comercial, weón. Porque al final, esta cuestión. No se la cuestión esta no se trata de quién es el más bueno. Se trata del mercado. Uh -huh. ¿Cachai? Y los juegos de pelea son la cuestión menos prestada a tener mercado hoy en día. O sea, de todas estas cuestiones que, de todas estas cuestiones que hay. Porque el juego de pelea, culturalmente, se incentiva a que toda la gente que está. Sea gente que está jugando y compitiendo. Los juegos de pelea son inherentemente competitivos. No hay manera de jugar juegos de pelea de manera casual desde el principio. Los juegos de pelea no fueron concebidos como un juego casual. Los juegos de pelea fueron concebidos como la manera más eficiente de meter gente echándole moneda a las máquinas. Porque si hacemos el juego muy difícil, la gente no, la gente no va a jugar. No lo, sí. lo juega porque va a sentir que está perdiendo la plata. Y si hacemos el juego muy fácil, la, la, la, la gente que, que tiene locales no nos va a comprar el juego porque la gente pasa. Mucho rato jugando una moneda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que otra persona sea la, el nivel de, de dificultad. dificultad de quien está jugando. Entonces, si tú, en el momento que tú estás dispuesto a poner tu plata contra la de alguien más, aunque sean 100 pesos, aunque sea una ficha que en ese momento te costaba 20, 30 pesos, en el momento que tú estás dispuesto a poner plata por el sitio si mejor que el otro, ya no podéis decir que eres casual, de ninguna forma. Y eso mm -hmm. es inherentemente de los juegos de pelea. Y, y eso no lo podéis. Y, y, y el, en, en, el, en, en, lo, en los esports lo que te mantiene eh, lo que te mantiene andando, el aceite de tu ecosistema son los casuales, tú tienes arriba tu pirámide, la punta la elite, la que te genera todo el tema de los geeks, qué sé ¿sí yo, tienes un poco un, una barra un poco más grande que son los aspirantes a llegar allá arriba, y tienes tu gran base de la pirámide que son los jugadores casuales, los entusiastas que son los que te meten la plata al ecosistema, los que te compran la skins, los que compran los pases de temporada, los que los que quieren ir a ver tu, los eventos, qué ¿sí sé yo ...porque no aspiran a llegar arriba... ...en los juegos de pelea no hay de eso casi... ...en los juegos de pelea es al revés... ...es como... ...están están los de arriba... ...está una masa enorme... ...de gente que quiere quedar, quitarle el puesto arriba... ...y tienes una, una porción así chiquitísima... ...de gente como que es... ...entusiasta de en los juegos de pelea... ...tú te metes en un stream de juego de pelea... ...y tú no quieres ver... ...y... ...y, y, y, y, y, y onda, la gran mayoría de gente que está viendo... No a no las dos afuera porque ya hay, hay otro tema afuera. Pero por ejemplo acá, tú te metes un stream y la gente que está viendo los juegos de pelea, el, el stream de Juego de peleas es básicamente gente que juega que por X motivo no pudo ir. Porque le queda mm. muy lejos, porque no puede, porque salía muy caro, qué sé yo. Pero no, no, onda. ¿Cuándo porque fue la última tú... que... Claro, porque dale, dale. tú querías jugar. No querías ver. Claro. Tú querías tú, claro, tú jugar y... y, y, y... Y se incentiviza que tú quieres ser el mejor y ganar, ganarle al que se considerado el mejor Y tú tomar el puesto del que es mejor ¿Cachai? Y eso va especialmente hoy en día contra la, la era actual de, como de masificación de los juegos que ahora todo el mundo juega Pero hay gente que quiere jugar cosas casuales No quieres jugar cosas competitivas que demanden que tú estés ahí que tenga, es, como, es como el meme de como Quería aprender juego de pelea, buena onda Saco los dos Excel más monstruosos que has visto en tu vida. <risa> Porque Oye, si pero, querías aprender de verdad, así es la cuestión. Sí. Y yo, esas cuestiones. Onda no, antes, no creo en el no en weón. Yo disfrutaba esas cuestiones. Ya, pero la, la gente que juega no, no, no, no, es, no, no lo disfruta. Pues. Entonces, como súper difícil <risa> integrar yo, gente no, al juego de pelea por eso. Jugar juegos de pelea por divertirse, weón. Qué Qué, qué horrible oye, ya, Oye, para no alargarnos bueno, más ¿tú querías sí. decir algo más? Sí, pero sí, bueno, si la idea no es alargarse porque, claro, yo encuentro que la, igual la, la conversa daba harto porque, claro, igual hemos conversado del tema del éxito y de la, creo que un poco antes de que empezáramos el stream, pero por ejemplo del éxito y de repente no tan éxito de otros juegos y de repente siento que muchas veces tiene que ver con cosas que no son necesariamente como el tema de la música, por ejemplo, como el tema del arte, como el tema de los modos de historia, con las cosas que son como más casuales, si se quieren. Pero de repente hay juegos que han sido como, que okay, nos vamos a enfocar netamente en lo que es esports y tampoco les ha ido como 100% bien. Entonces, sí, como... como... Sí, pues, claro. al final, final, todos tienen que seguir el camino del ebro que es, lamentablemente, eh, un, un camino, un trecho muy largo, en el cual vas a ver muchas derrotas, vas a sufrir muchas derrotas y tienes que aprender de ellos. El, el camino del guerrero. Claro, el camino del guerrero. No, pero es que, pero es que aparte, o sea, al lado de, este, de esto también tienes que ver el tema más, el tema más comercial que te voy a decir Si es el juego muy enfocado a los esports, de seguro no te va a ir bien. Si hace el juego como tenéis que hacerlo caso, al, al para, tirado para el lado casual, para que al menos te sea, o sea, tú como desarrollador, a ti te importa que el juego venda más a que, lo que los tipos que compiten digan, hoy el juego muy bueno competitivamente porque da lo mismo eso si la cuestión no te está dando claro claro, el, el, campeón, ¿cachai? el ¿cachai? campeón de Lego a ti no te inspira a comprarte el juego ¿cachai? pero sí quizás por ejemplo el hecho de que tú tengáis como, como estábamos hablando al principio, ¿cachai? que tengáis un modo que donde si no necesitáis pelear así directamente vaya a poder pelear y no se sientáis intimidados, ¿cachai? a, a participar porque, ¿cachai? oye eh, ya, ya. Cerremos, cerremos porque ya igual ya se nos están alargando. King, I <ríe> what she said. Siempre ya. me pasa, me, me alargo mucho estas cuestiones que, claro, como digo, la cuestión va mucho más allá de lo que eh, la, hay, la hay, hay, gente cree. Sí. Hay dos asados para hablar del tema. Hay dos asadas de largo para hablar. Oye, muchas gracias, Kane por haber compartido con nosotros, hermano, de partida desde ya... Bueno, bueno, vamos a tener que hacer como cuatro completadas bailables, weón, para empezar a aportar, weón, para que podáis ir, weón. Porque yo quiero que vayáis. Yo, yo, yo... Estoy de acuerdo. Yo, yo, yo, te, hay que poner... Hay que... Hay que si estamos a de plata, vamos a buscar la forma de poner plata. Mm. Vamos a, No sé qué supermercado vamos a tener que asaltar, pero vamos a tener que buscar la forma, <risa> weón. De ir a encontrar esos milca, vender en la calle, sacarle la ganancia full, weón. Para, claro. <risa> Y para el igual es mientras más antes mejor, porque así puede sumarse al circuito antes. Sí, sí, absolutamente. Oye, o sea, yo, yo más o menos tengo como pensado más o menos la, la vuelta que quiero hacer, y si, y si hago eso, tendría que irme el otro mes. Es decir, a, fines, a digamos, mediados fines de, claro. de, de, ¿Marzo? de marzo. Ya, ¿cuántas completadas se pueden hacer en un en un mes? <risa> ¿Cuántos completos caen? <risa> Cuarto contato para comer el, el ser <ríe> humano antes de morir. Claro. En fin, antes que lo llamo, redes en las que te podamos seguir. Eh, ¿dónde podemos encontrarte? Si quieres dar algún anuncio por mientras, por favor, no um, digáis nada en PTR. Um, normal, eh, Principalmente activo en, en Twitter, eh, KimblueRiverCL, Twitch KimblueRiver. Eh, también tengo páginas en Facebook, en Instagram eh, <risa> la, cuestión del, del, la cuestión del World Warrior no es tan como, como el lifestyle así que eh, no es como el típico posteo de, de Instagram pero igual subo cosas y bueno, aunque, aunque no les interese igual el ma, los más uno suman todo y más allá de eso, tengo un Discord que, donde me dedico a, a ayudar a gente que está partiendo el juego de pelea o que llevarlo como al siguiente nivel y nunca supo cómo, por dónde empezar o cómo salir de un atascamiento o encontrar gente de nivel parecido y la idea es que sea una comunidad súper relajada, súper buena onda y, pero hay gente entusi entusiasmada y dedicada con el, con el tema llevo todo el tiempo de la pandemia con eso porque en realidad el, como estaba en pandemia era casi todo, era toda la competencia online y el a competir online no me, no me mueve en lo absoluto así que en vez de eso preferí mm. tratar de traer más gente a los juegos de pelea que creo que es una cuestión mucho más importante y andamos. Ah, que... ah, es una comunidad de campo eh. claro así que la tengo en el en discord es y bueno. si alguien quiere, si quiere entrar discord punto slash eh, Super. Vamos a dejar eso? El... Vale, vamos a dejar los datos De los enlaces cuando subamos el, el video Porque esto pasó a ser directamente una grabación, lamentablemente No nos acompañó en internet, pero aún así Lo vamos a subir eh, pronto, por lo menos El extracto de la entrevista va a estar disponible Para que también se me lo pueda anunciar Para, para difundirlo Super. Y como vale. me dijo Metaru, muchas gracias por haber Venido a conversar un poco más del tema, a darnos luces De, de, de cómo es la perspectiva Del... Del, de la comunidad, de cómo es eh, vivir del, de la escena fighting y también sobrevivir, si sí. mal, mal que mal, igual es, es un estilo de vida que no es, no es fácil de llevar, pero es porque al final a ti te gusta. Claro, realmente es que es la única manera de que... Eh, o sea, es, es porque a mí me gusta, es porque no tengo nada que perder realmente, porque no tengo como responsabilidades con más allá de conmigo mismo y porque probablemente la única oportunidad que voy a tener en la vida de de lograr ciertas cosas que para mí son súper importantes y que yo sé que estoy 100% seguro que por haber nacido acá eh, si no es por esto no lo voy a conseguir nunca entonces por eso también estoy tan de, de cabeza en esto Vos, claro. vos dale hermano vos sí, dale Sí, hay que tener nuestro apoyo siempre sí y eh... cotizando los choripanes para hacer el lazo <ríe> y de todas formas sé <risa> que llegase a resultar el viaje te deseamos el mejor de los éxitos muchas gracias, gracias. que no te paren en la aduana weón mm. en inmigración ah, no. o se afeítate sí, me... sí. Yo, gringo, yo no... de viaje abrigo me para más Sí. no creen. De, de, uno, de, de, no, no hablemos de los green. No hablo de tiempo. Ya, en fin. Gracias, King. Muchas ahora, gracias. Ahí vamos pero, a hacer que seguir con el resto. Así que, dale nomás. Listo, te te, te puedes ir, puede ir. Te puedes ir. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao, King. Okay. Igual, buenas noches.